Hola, hola, buenos tardes. aquí se van comentando Un día a la taberna. y hoy Volvemos a Total Burger Warhammer Este va a ser nuestro capítulo número 38 Si no me falla la memoria Así que, vamos A, bueno, tenemos que pasar De turno, porque estamos tal cual, lo dejamos la, la otra vez, así que Vamos a pasar de turno, pero vamos, aquí en la zona Del sur, vamos a tener mucho Follón, ya tenemos A ver, para que nos aclaremos Ya tenemos Prácticamente todas las zonas... Uh. Ah, vale, esta es la campaña larga. Digo, ¿what? hasta allí no teníamos que ir. Vale, carácter Esta es la última que la tenemos ya bajo asedio. Y nos falta impedir esto. Así que vamos a ir a por ello. Siguiente turno, a ver qué nos depara... Lazar, lo que tenemos que hacer es O empezar a quemar unidades rápido Porque chocamos contra ejércitos del caos De alguna forma O eh, Vale o, o, o conseguimos más territorios Conseguimos Tratos favorables para nosotros Y conseguimos eh, Dineritos, porque si no lo vamos a pasar Un poco mal Contra beton es que no tenemos nada que hacer Porque es literalmente pegarse por pegarse Vale, Caracazul Azul se está movilizando. Zubar Reinos fronterizos, dime que ganáis. Ay, tu padre. Ah, bueno, están bajo asedio. Pero chiquillo, no vuelvas. Uf, la mana de guerra del caos. Vale, esos movimientos de las legiones. Nor bueno, sur nórdicas, entiendo. Una bueno, estrategia que es una intimidación directa. Se han unido en confederación sur de las tierras yermas vale uh. es que no puedo pagar un tributo no, que así sea Gronti Mingol se ha perdido definitivamente y no tienen fuerzas ellos para venir y pararlos Galvaraz no tiene, es que conforme empecemos a perder ciudades aquí en el sur lo vamos a pasar muy mal Vale Aquí llegamos directamente Uy Odio esto Vale Vale, vale, vale Hay movimiento Entonces Con que aseguremos Alguna de estas ciudades Está correcto Ahora bien Aquí El asedio Continúa Si no me equivoco Perfecto. Si pues, el equilibrio de poder es que la barra roja es toda suya, tú. No sé cómo. Vale, vamos a continuar en la serie Aquí están los estándares puestos también, sí. Vale, aquí, aquí nos quedan turnos para Para entrar a romper, ¿eh? Ok, ahora bien. Oh, oh, oh, oh. Vale, esto hay que mejorarlo. Uf, Estamos en situación de mejorarlo. Necesitamos dineros. Necesitamos dineros. Vale, la torre no, roca negra está bien. ¿Qué ejército es más básico? Vale, vamos a venir aquí, vamos a intercambiarlo, vamos a pasar. Es que este me gusta bastante. Vale, vamos a pasar ballesteros para acá. No, al revés. Vale, vamos a pasarnos guerreros enanos para acá. Vamos a subir una de martilladores y dos de atronadores. No, dos de atronadores más. No. No, los atronadores los vamos a dejar. Bueno, vamos a intercambiarlo. Vale, sí, vamos a hacer tres y tres. Vale, vamos a subir aquí con dos de hierros más. Y así ya están cuadrados los números. Perfecto. Me voy a quedar esta de lanzagravios. Bueno, no, no. Los, la, la artillería la vamos a dejar igual. Vale, perfecto. Y ahora no me puedo mover con ninguno de los dos ejércitos. ¡Fuck! No tiene otro nombre. Vale. Es que... Uf. No quiero estar en guerra con Bretonia, la verdad Nos vamos a quedar aquí Vale, ese ejército ahí está bien atrincherado Vale, vale, vale Es que en cuanto consigamos saltar esto Bajaremos para proteger aquí lo que quede Vale, esa coordinación bélica Con los reinos fronterizos No sé por qué razón Se han retirado, tío Es que me parece súper feo Y no podemos pedir ayuda a nadie más Vale, ok, pues por esa parte, solucionado Ahora bien Zona norte ¿Qué vamos a hacer aquí? Este no es el ejército de Thorgrim No, no es el ejército de Thorgrim Vamos a venir aquí Vale, perfecto El ejército de Thorgrim Pff, Es que tenemos un montón de guerreros enanos, tío Pero un montón Vale, vamos a hacer primero hombre, vale, no, no, nos los vamos a quedar y los vamos a estampar ahora bastante, bastante fuerte este señor sigue aquí desplegado perfecto tú puedes oh, y dónde han ido dónde están las hordas del caos aquí Sigvar el Magnífico vale, vamos a acudir con este aquí y ahora vamos a quitarle a Thorgrim el camino subterráneo. Vale, le cambiamos la actitud. Y ahora, ahora. Vamos a entrar aquí. Vale, y podemos teletransportar. Mil de oro para teletransportarlo. Uf. Vale, a ver yo. Sí, teletransportamos, nos... Vale, la pena vamos a conseguir un yelmo brutal. ¡Yuuuus! Vale, y ellos esperan refuerzos. A ver, yo creo que lo... ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, es que viene el imperio a nosotros ayudarnos. Perfecto. Vale, yo creo que con el ejército que tenemos... Lo importante ahora para nosotros con este ejército de Zorgrim es... Limpiar guerreros enanos. Tenemos que... Estas, uni... Estas tres unidades de aquí... Que están vacías... Literalmente no tienen nada... De experiencia... Estamparlas, quitarnoslas de encima Limpiamos un poquito el ejército Y para adelante Para adelante Los ballesteros aquí vamos a tener también mucho problema Los girocópteros igual Es que es una lástima Porque el ejército que lleva Thorgrim Es súper barato Que contra los orcos me va a ir genial También Pero contra el caos con este ejército No hacemos absolutamente nada Pero absolutamente nada no nos vale de nada. Y la de lanzagravios este... O sea, de lanza, Uy, de lanzagravios. El rompehierros este no sé cómo tiene tanto poder. Literal, ¿eh? Me parece súper tocho que haya llegado ya a este nivel de experiencia si no tenía antes nada. No lo sé. A ver, los ballesteros... Obvio que tienen un montón de poder, ¿no? O sea, tienen muchísima experiencia y han subido muchísimo, pero... Pff, claro, esto está hecho para reventar orcos. No tienen armadura, los goblins... Ahora veréis, o sea, con es que vamos a recordar viejas batallas con esto los vamos a, bueno a hacer polvo, nosotros desplegamos aquí, mm, interesante creo que nos vamos a poner a los pies de, est... es que no sé si ponerme a los pies de, la, de esta montaña que ya esto es terreno elevado o eh, bajarme aquí ya directamente a la a la zona llana despliego ancho y con tranquilidad y ya para adelante. no lo sé, no lo sé Uh -huh. Once more, we will ally with the Manlings, just as Grimnir did ten score centuries ago. It has been many years since the Umgi have produced an emperor as worthy as Magnus or their founding warrior king. But I hear good things about this Franz. Now is the time to test his mettle. We will stand with him. Against the groby a black fire pass as King kurgan did long ago vale. if the men of the empire fight with bravery and honor then the runes of my crown will glow with pride ever after a gesture of my will <risa> just as this emperor awaits to take <risa> a, okay, up a gift from the dwarfs no less so gird your loins my kin may your ass be sharp. And thirsty for herk blood, for they come. We will repulse these vile creatures with our dying breath and renew Bye. the oldest and greatest alliance this world has ever seen. Mm, wow. No vale, lo cojamos todo y lo arrastramos aquí. Eh, yo pensaba que era mucho más ancho. Y es que estamos en bajada. Estamos súper mal ubicados, ¿eh? Dios, como bueno. Me encantan las arquitecturas, tío. Vale. Mm, mm, mm, y ellos salen aquí, así, tal cual. Vale, pues creo que nos vamos a quedar en este llano. Sí, sí, sí. Vale, exacto. Así. Ah, luego está otra. Así, aquí. Un poquito más separados. Vale. Ahora. Uno aquí. Así, así, recogiditos Vale, los otros aquí Anchos, eso es Vale, ahora vamos a meter dracoyerros aquí Vale, y aquí para rellenar Los guerreros Vale, vamos a meter los que no tienen experiencia aquí Vamos a sacar estos para meterlos luego aquí en el... En el flanco, vale Vale, aquí Y estos vamos a ir, bueno, va, vale, un poquito más abiertos, exacto Vale, ahí, perfecto Vale, así que vamos a meter estos tres Sabiendo que son un grupo, al grupo tres Vale, estos tres Ahí, vale, los he perdido Estos tres, aquí en el grupo 1 Que son de vanguardia, vale, y los vamos a fijar así Zorgrim lo quiero aquí en medio Perfecto Estos me los voy a dejar sueltos Una de atronadores aquí mismo No, la de atronadores la vamos a poner en un lateral Para que vaya empujando Y luego todos estos Aquí Un poquito más para atrás, vale, perfecto Vamos a hacer con estos un grupo Esto va a ser el grupo 4, vale esto va a ser otro grupo. No, esto quiero que sea el 5. Los lanzagraves el 6. Y a lo voy a meter en el 2. por meterlo en algún sitio. Vale, vamos a meter los lanzagraves aquí detrás, ocultos, en el bosque. Me parece buena idea porque vamos a ir a flanquear y a buscar sus eh, el, el lanzapiedras. Goblin. Vale, vamos a avanzar un poquito, un poquito... Vale, ahí estamos bien. Grupo 3. Con ellos. Vale, ahí, ahí. El grupo 4. Que se avance un poquito también. Estos ahí. Vale, vale, vale. Y vamos disparando, vamos disparando. Sin miedo, sin miedo. Aquí tenemos la morralla. Hombre, a ver, a ver si es posible. Le tiramos... Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Aguantan la carga, aguantan la carga, aguantan la carga. Vosotros dos aquí. Vale, perfecto. Vale, ahí estamos bien. Vale, vale, vale, maravillosos esos ballesteros Vale, vamos a ir desplegándonos ya Movimiento Vale, Thorgrim, ¿dónde estás? Vale, espérate, espérate Thorgrim, Thorgrim, Thorgrim Vale, vas a buscar esto, vas a buscar esto Vale, vale, vale, perfecto Vosotros aquí, venga, reventadlo Vale, reagrupamiento, maravilloso Bien, bien, bien, bien Esto que está atacando Uh, vale, vale, vale, vienen refuerzos, vienen refuerzos ¿Tienen arqueros? No, pues vamos a pasar con los bombardeos Vosotros Y... Eso es Vosotros para allá Eso es Vale, vale y que reventarme las unidades rápidas Sí, sí, sí, sí Vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Vale eh, Pero nos están atacando nosotros, what? Uh, uh, uh, uh, uh, uh. ¿Estos son unos guerreros? Sí, sí, sí hierros más guerreros Vale, aquí os quiero, aquí os quiero, aquí os quiero Vale, perfecto. Dios, ¿cómo corre, no? Vale, pues estas tres aquí. Estos dos vamos a darles el alto el fuego. Retirado, no. Alto fuego. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Dios, estos como están corriendo. Vale, vamos a... uh, uh, uh. Ah, bueno, pues si vienen tampoco los vamos a ignorar, ¿sabes? Venga, aguantad la carga. Venga, perfecto. Vale, con este vamos a venir aquí a apoyar, porque si no... ...vamos a tener problemitas. Eh, Zhorgrim, Zhorgrim, Zhorgrim, aquí. Venga, reventarlos con las granadas. Dios, es que los Goblins saltan por los aires Tú, son maravillosos Hola, hola, hola, hola Más, más, más, más, volved volved volved, volved, volved, volved, volved, volved Volved, volved, volved, volved, volved Con todo, con todo, con todo, con todo Volved Vale, necesito que empujemos fuerte Vale Necesitamos que, Necesito que vayamos aquí Vale, a ver, grupo 5 ¿Qué podemos quitarnos de Dios, rocks Con esto vamos a hacer... contra esto vamos a hacer poco, la verdad. Vale, vale, vale, vale. Venimos por aquí, venimos por aquí y bombardeamos. Vale, neito que todas estas. Vale, vosotros aquí. Vale, eso es. Venga, buenos daños. Vamos a apretar ahí, que son al fin y al cabo daños baratos. Vale, contra lo que se pueda, contra lo que se pueda. Venga, vamos a chocar. Bien, bien, bien, bien. Vale, nuestro fuego la verdad es que no lo para nadie. Ojo, vale, recuperamos estas unidades. Vale, los tracoyeros están ya sin esto, el grito, eh, eso es. Venga, hay que volver, hay que volver. Necesitamos a toda la gente posible allí los lanzagraves parados ¿Tenemos rango para reventar cosas desde lejos? Sí, de sobra Pues oye, vamos a tirar No perdemos nada tampoco Vale Vale Venga, Thorgrim vuelve, vuelve Nah, perfecto. Es una locura. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, a le reventarla. No podéis fallar. Pff, ha fallado un montón. Venga, vamos. Venga, está bien, está bien nah perfecto Ahora es que no han podido hacer nada Victoria, maravilloso Bien, los hemos pasado bastante por encima Nos hemos quitado unidades de aquí Eso Está bien, finalizar batalla Ahora lo que haremos será colapsar Para reducir el número, al fin y al cabo Eso siempre está bien 61, 162 33, 70 Zorri me ha dado solo 10 Tracoyerros, 50, los barralas, 37 y 38 este, los lanzagravios han hecho buen trabajo, ¿eh? Cero. Cero, cero, cero, cero. 9 el héroe. Una estos, estos orcos. Cinco estos orcos arqueros. Madre mía, tú, qué masacre. Tres ejércitos, ¿eh? Turbio quema barbas, WTF. <risa> Bien, nada, 150 pérdidas Ellos 71, la verdad es que ellos han llegado ya Al uf, a hacer la limpieza Porque se nos han tirado Se no, nos ha cargado directamente el ejército Y hemos ido recogiendo Los restos de lo que iba llegando El problema de estas batallas es siempre Que es Tratar de aguantar Para cuando lleguen las otras hordas ¿sabes? No estar muy disperso o, o que no te hayan comido Pero uf, lo hemos conseguido Bastante, bastante, bastante bien Así que no, otra victoria barbuda Pero, o sea Vale, han tenido muchos restantes Pero, o sea, al fin y al cabo Como es una batalla, una batalla de historia Histórica de estas Te dan los, al ganar la La batalla te dan las Las recompensas y ya está Se cerró el capítulo No, no hay mucho más el único problema que hay es que te, tengo que ir con Thorgrim, o bueno, tengo que llegar con alguien al norte a salvar a esta gente, pero... ¡puf! Con Radborn Castering, últimas palabras. <ríe> ok. Murió triste el pobre. Con que de catapulta podéis para político incendiarios a gran distancia. Fíjate contra formaciones de infantería agrupada monstruos y fortificaciones enemigas. Bueno, a ver, eso de que son eficaces contra monstruos es debatible, eh, porque los lanzagravios. <ríe> no sé si me explico. Vale, victoria decisiva, perfecto. Hacía mucho que no luchabas contra orcos, eh. Está bien porque me han dado más dinero del que en verdad. Vale. Hmm. Vamos a coger los tesoros porque nunca nos viene mal. Corona de dragón. Caraz. El explorador informa de la presencia de humo en el horizonte, cerca del paseo de fuego negro y hay una luna de polvo de la Uh, paso de incontar los pies marchando. El guaj. Se acerca a Thorgrim, Envía mensajeros. Ah, sí, sí. Vale. Esto será el texto que ya teníamos. Vale. Hemos recogido la corona. Perfecto. Vale. Y ya este ya está señor ya nos lo podemos llevar hacia el norte. Maravilloso. Ahora bien. A nuestro señor Zorgrim. Aquí está parado. Vale. Vamos a subirlo de nivel. Porque sube a nivel 23. Que le vamos a poner... Contra el caos ya lo tiene puesto. Gran rey ya lo tiene puesto. Es una barbaridad esto. Así las aventuras ya las tiene completadas tú. Vale. Ni un paso atrás. Liderazgo, defensa cuerpo a cuerpo. Heredos de Grimnir. Barbalagras, martilladores. Rompeyeros y matadores. Lo único que nos hace falta es hacerle el cambio de ejército a este señor. De verdad, ¿eh? Vale, vamos a coger... Eh, eh, eh, esta... No. Eh, esto y esto. Agrupar. Vale, se nos ha quedado una chiquita. Vamos a agrupar estas dos. Vale, perfecto. Bien, o sea, es que es lo que necesitamos, agrupar. Porque al fin y al cabo bajamos los gastos. Esto está muy bien para nosotros. Vale. Vale. Podemos activar camino subterráneo. Sí, vale, vamos a agruparnos aquí. Perfecto. Y nuestro señor no llega. Vamos a acercarnos un poquito más y ya está. Pero vamos, tenemos que ir a reventarlo. La gente de Carac. Uf, ah, claro, es que sale desde aquí, desde Carazacarín. No desde Carazundor. Vale, bueno. Esos movimientos listos. Estos movimientos de aquí ya están... No, estos no se pueden mover. Este está aquí afincado, reposicionando. Perfecto. Y este os... No, aquí asediando hasta que no sea posible liberarnos y ya está. Resistencia a la 79%. 9 turnos hasta que se agoten. Estos nueve turnos va a ser agónicos, eh. Vale. Porque además que ese ejército va a ser el revulsivo para aquí, para esta zona. Vale, con todo listo, siguiente turno. A ver qué podemos sacar. Movimientos del Imperio, el Grunt, Los guerreros del Caos ya se mueven. Uy, no, no perdáis, no perdáis, no perdáis. Uh. ¿Qué pasa con los elfos silvanos? Pacto en agresión. Que yo pague. Otra oferta Quito el pago Han aceptado De acuerdo <ríe> Me parece correcto Bretonia. osten marcar a Cazul No, ¿a dónde vais? El enemigo se ha convertido en un vasallo Oh, ¿por qué? Firmar la paz con ese vasallo Vale, ok, vale, vale, vale, vale Pues nada, hacia el sur Hacia el sur vamos a mover los ejércitos Pero ya, espabilamos Dios, nos van a hacer mucho daño Nos van a hacer muchísimo daño mola con el profeta Intenta tener una emboscada en Karaz y Oh Y al menos 2000, vale, ok el gran libro de los agravios gime bajo el peso de las ignominias y las injusticias que llenan sus inusuales páginas. El rey Thorgrim pasa muchas horas meditando sobre el tomo y amplificando los medios para obtener la completa retribución por cada agravio recogido en el libro. Cuando el peso de su furia se hace demasiado grande suele descender a las cuevas para buscar consuelo entre las riquezas allí apiladas. Pero el mismo oro es un medio de conseguir venganza. Y como todo rey, siempre está deseando tener más. Thorgrim piensa llenar las cuevas hasta arriba y excavar otras nuevas para poder llenar con los tesoros con los que financiará la venganza definitiva. Y que le permitirán tachar cada uno de los agravios contenidos en el libro. Vale, tenemos 3.000 de ingresos. Vale. Despliega un héroe o heroína del se señor... Señor del clan en esta prueba ¿Héroe o heroína? Silvania Oriental. Vale, ok. En la fortaleza los incandescentes forjas inundan de luz los talleres enanos y se oye el incesante golpeteo de los martillos de los herreros. Quienes trabajan día y noche... Quienes trabajan día y noche. Una leyión de mercancías entra en las profundas cuevas. Una vez más, el pico eterno es el centro de un poderoso imperio comercial. Con todo esto, los engranajes de toda poderosa maquinaria no dejan de atascar... No dejan de atascarse y todos los días Thorgrim ha de insertar nuevos agravios en el Gran Libro. Viejos enemigos atacan las caravanas comerciales matando a los comerciantes y saqueando su riqueza. Últimamente no ha habido ninguna caravana que haya conseguido cruzar la ominosa provincia de Silvania. Aunque es cierto que hay otras rutas del Imperio, la de Silvania ofrece ciertas ventajas y además hay nuevas cuentas que ajustar. Cada cosa es su tiempo. Thorgrim necesita saber a qué se enfrentará, por lo que llama un señor del clan y le ordena reconocer la zona. Vale. Tenemos un señor del clan cerca? Mm, déjame decirte que no <risa> eh, Vamos a despegar aquí a este señor Al menos por un turno Necesitamos llevar a un señor del clan Allí en serio Vale, yo creo que vamos a ir aquí A Minas del Cuervo A este señor del clan Va a ir un poquito más lejos Pero vamos, tenemos que llegar a esta zona Rapidito Vale, hemos firmado la paz con estos señores. Entiendo, entiendo que ahora por objetivos ya lo tenemos, Karathirn. Vale, ya tenemos todas las zonas necesarias completadas. Vale, te lo marca aquí, de hecho. Y ahora tenemos que ir hacia el norte a por los... Capítulo 5. Dios, hay una barbaridad. Gran templo de los matadores. Mina de piedra brillante. Dios, hay un montón de capítulos, ¿eh? Independientes. Una segunda edad de oro. Claro, yo entiendo que por objetivos son, van siendo estos. Con tres héroes. Falta poquito. 70 tecnologías es una burrada. Dios. Claro, este no lo completas nunca y este, este ya está. Madre mía. Vale. Vale, pues nada, vamos hacia el sur Corriendo a repeler mm, No sé si será suficiente Solo uno de los ejércitos Pero bueno me, no, me llevo los dos Me llevo los dos Porque Galvaraz no sé si aguantará Porque ni siquiera tiene Y perder el Galvaraz es perder muchísimos ingresos ¿eh? Pero muchísimos Muchísimos ingresos Vale Esto está claro ya Esto está movilizado, vale Estos están movilizados uh, Probablemente no, vale Ok, pues vamos para allá Venga, juntitos Y vamos sumando uh. Grimhold, Dios, dime que puedo sacar algo de dinero No No puedo gastar No puedo gastar No puedo gastar, no puedo gastar. Caragnor. Es que no se puede intercambiar territorios, tío. No me gusta nada eso, ¿eh? Vale, la torre roca negra. Aquí podemos meter algo de ingresos. Eh, efectivamente, me gusta. Vale, esto sí que nos vale la pena. ¿Cuál es la otra zona? Grunzint. Esta de aquí. Tendremos que ir. Vale. Eh, eh, eh, eh. Podemos mirar la diplomacia. Me gustaría firmar la paz a ser posible con Bretonia. Está en guerra con todo el mundo, esta gente. Vale, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a. Con Carl vamos a firmar un pacto de no agresión. Youth, no podemos. Vale, vale, vale. Eh, eh, eh, no te enfades, no te enfades, no te enfades. Caraca Previsión comercial, si sí, tenemos. Con el clan Grun no tenemos un pacto comercial. Ah, no. Uy, no tenemos... Romper alianza, convertirte en tributario. No, no tenemos un pacto comercial con esta gente. Tiene vasallos, tú. Qué bueno. No teníamos un pacto comercial con esta gente. ¿Por qué? Convertirte en tributario. Ah no, eso se lo pides a la otra facción. Vale, Caraca Azul, se lo podemos solicitar. No. No, no, no, no, no, no. Kislev. Con esta gente podemos hacer. Eh... Acceso militar. Uh, vale No Vale Ok, pues nada Estos movimientos están listos, sí, sí ¿Qué más? Esto no, ya lo tenemos todo en general Sí, ya está todo listo Hay que ir a buscar Oh no no no no no no uh, Sí, tenemos que mover a toda esta gente Asaltar unidades, un 30%. Asesinar un 18%. 400. Me la juego. Hostia. Fallo crítico. Esta marabunda de enanos va a ser. Bueno. Vale, ya tenemos la corona. Vale, vale, vale. Hay que movilizarse para reventar a este señor antes de que haga nada. ¿Cuántos carros tiene? What? Qué asco tú. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Que, que por Dios, aguanten, eh. Es que no sé lo que viene, pero tiene que venir algo brutal. En serio. Vale. Entonces con eso ya estaría todo, ¿no? Ya estarían todos los moñitos aplicados Hemos venido aquí hacia el sur Sí, no, es que no quiero moverme más Con estos dos para acá, sí Y con estos dos Estamos Hacia allá, hacia la zona norte Vale, perfecto, pues fin de turno Vemos a ver qué nos encontramos A ver si conseguimos salvar ya los ingresos A positivo Y ya con eso nos moveremos No, no, no, no, no no. Es que va a Karakungor Vale Ahí, cuidado porque hay otro ejército graciosito. Kislev... Tilea. ¿Qué necesitáis? Convertirte en tributario. ¿Cómo? Oh. ¿What? Y se me hace vasallo Oye, maravilloso, ¿no? Bueno, bueno, bueno, bueno O sea, se nos se nos anexionan facciones humanas Oye, maravilloso ¡Oh, Dios, hemos vaciado Zabastra y los van a reventar Vale, Galobrad bajo asedio Este va a ser nuestro punto de inflexión Vale Mana de garros del caos Galvarazo asediado La horda del caos ya llega Vale, y entiendo que la horda del caos Uf. vale 35 minutos, nos hemos pasado Un poquito de la media hora reglamentaria en nuestros capítulos de Total War Pero Uh, ¿dónde estaban? ¿No estaban aquí en Zabastra? Dios, los hemos perdido Vale, no sé dónde están Hay que ir aquí, a por el príncipe Hay que ir aquí a por el príncipe Vale, ok, esto lo vamos a dejar así Cortamos aquí Y el próximo capítulo veremos cómo resolvemos Todo lo que tenemos por detrás O sea, hay mucho trabajo por hacer Tenemos actualmente dos frentes Estamos trayendo los otros dos ejércitos hacia acá Vamos a re intentar reventar Todo lo que podamos, las fuerzas del caos Y además hay que aguantar un poquito La zona sur, que eso va a ser importante Ahí tenemos que tenemos que trabajar Así que nada, eso es todo Y lo siempre, seguimos en Twitter los dos, tanto aquí como a mí Que van a estar los dos en la descripción también, seguidnos en Twitch, que abrimos directo todos los miércoles, a las 7, 7 y media, encendemos. Estamos ahí charlando un ratito con vosotros y luego jugamos a lo que surja. Y nada, ya por último, suscribiros a este canal de YouTube, estamos haciendo un contenido diario de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego, adiós.